Saludarlos porque ya estamos está en el Q5, 4, 3, 2 Q y tú estás viendo celular. No Oye, de estoy verlo. viendo eh, el podcast ah, de nuestro compañero de, Lacho, un de que más. exactamente es hoy en la noche, verdad? Es hoy en la noche, sí. Estaba viendo el invitado, es que estaba viendo el invitado que creo que es más Sí, sí. Sí. Es que me da? El que habla, sí El que habla así. El que habla así, exactamente. Ah, vale. O eras tú salió igual. No, no me sale, nada no. bueno, Muy bien, bienvenidos. Oye, que sigan toda la barra, Sibir, porque está buenísima, está Así buenísima. Es. Obviamente el mejor programa, el mejor podcast es el de Lacho. <risa> ah, pensabas que decir que el de nosotros. No, otros, yo dije que es el de Lacho? Yo, te, yo te ves emocionado. No, para nada, absolutamente. A ver, bueno, pues, el tema que vamos a poner sobre la mesa. ¿Dónde son... estabas? Yo, porque me veo bronceado. Ando más prieto. Dijo María Julia. Aguas con las dijo palabras María que Julia. utiliza. Ah, la, la compusiste, güey. Ibas a meter el auto y no, alcanzaste no, no, a sacar no, una paletas. paletas. Pues sí, ve, aguas con las no, palabras. No, pero te que dije a ti, yo no le dije nada más. No, como quiera. O sea, esa, esa palabra la detecta el algoritmo de Facebook y pum, nos tumba el nos tumba. programa. Bueno, el bueno, programa es más moreno. Más. Eh, Digamos, con más color. Ándale, más color. Con más color. No, pues es que, mira, de hecho el clima en Los Ángeles, no estás tú para saberlo, ni yo para contar ah, ¿Has ido a Los Ángeles? Nunca he ido a Los Ángeles. ¿No? He ido casi a todos Estados Unidos, menos a Los ah, Ángeles. Digo, por si me quieras bufar. Y yo ahí, al revés. revés. No he ido a, a ninguna parte de Estados Unidos más que a Los Ángeles. Ah, muy bien. Entonces, vengo de allá, vengo de allá. Tuvimos una cobertura para Ciber TV, por supuesto. Porque jugó Tigres Femenil. un Oye, no, partido no muy internacional, Rafael. ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Pero... Fíjate, nosotros la, vamos como prensa, como TV y todo a romperla a Ajá. todas las latitudes de nuestro planeta. Pero los mexicanos en el deporte, no sé qué tanto sea en el espectáculo, en el deporte, la andamos regando gacho. ¿Sí? ¿En qué sí, aspecto? Sí, en, en, en competencias internacionales. Oye, yo ¿perdieron los tigres, tigres femeninas? Perdieron uno serio, yo pensé que iban a dar la cara y no. ¿Contra quién jugaron, Rafa? Fue goleado por el Real Madrid, jugaron contra el Ángel City, es el okay. club... Eh, femenino del ángel del de los ángeles fc okay. donde juega carlos vela donde juega gareth bale eh, okay. jugador, ex jugador del real madrid y muy bonito el estadio eh, está chiquito pero bien eh, moderno bien padre les quitaron el viaje Sí, trabajando arduamente y después nos dimos tiempo, ya en la noche que está todo cerrado yeah, okay. Pero pues nos dimos tiempo para también conocer un poco la ciudad Muy bien, me parece ries. No, no de nada, qué bueno pues que hay estás que de regreso. No, hay que aprovechar, claro, yo me fui hace dos semanas a Las Vegas También por eso que andamos muy internacionales eso, Fuimos claro. también a cubrir algo para Ciber TV, que ahí está justamente en las redes sociales Que siguen llegando sus viajes porque no cae nada mal No, no, siempre cae bien salir de, de, de la burbuja de aquí de la ciudad Oye, ¿sí? Rafael, ¿qué vamos a platicar al día de hoy, hombre? Pues tú pusiste sobre... La, yo te puse varios temas sobre la mesa. No pero, me pues, dijiste El que termina definiendo todo lo que se habla eres tú. Mira, no me dijiste nada. Y aparte, señor, si <risa> mira, si me escribe a las 4 de la mañana cuando estoy dormido, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Yo me despierto cuando le dije a 20 horas antes y no responde, pues cómo Para que veas que no duermo. Estoy, me duermo pensando de qué vamos a hablar y, me y a las 4 de la mañana como el, el, el meme. Vamos Entonces, llegando y me, vamos me dice, oye, ¿de qué vamos a hablar al día de hoy? Oh, no, nah, no sé no, buena es cierto, onda, no. Y porque no tengo quien te suba por el la momento, gente va a pensar que no... el chile que está ahí ya lo hubiera cambiado. Ah, la gente va a pensar que, que no venimos preparados y la, no, neta sí, es, preparados. la neta es que sí, ayer nos pusimos de acuerdo que íbamos a hablar porque coinciden casos que ha habido en el deporte y que ha habido también sí. en, en el espectáculo. Exactamente, ¿de qué hablamos? De las actitudes de repente, pues, bueno, en este caso, agresivas, prepotentes, prepotentes. o de repente explosivas, yo en el ámbito, obviamente, de los famosos, tú en el ámbito del deportivo, porque lo hablábamos? Aunque hay muchos temas, lo que queremos platicar en esta ocasión y que, bueno, se nos juntaba, es de que de repente uno como reportero, Rafa, nos topamos con este tipo de personalidades que esto, Uno va buena onda a hacer las entrevistas de que si el deporte, si el espectáculo, de repente por cualquier preguntita, madrazo seguro que nos suelta. Pero siempre son, en los espectáculos siempre son los mismos, Poncho. ¿Y en deportes no? No, porque a veces sí tiene mucho que ver el, el, el ánimo del resultado, eh, salen eh, no, pues enojados, molestos. Si no, no va no, gente, no. si está solo el recinto. No, pero por ejemplo, en Alfombras Rojas me ha tocado ver madrazos que se dan a bueno, los reporteros no sé si y todo. Sí, este, razón. ¿Cómo se llama? El Ñañez, yañes Eduardo. Eduardo, ese. Dio el cachetón del gordo. Y luego acabar. salen ahí a sentarse con las manos casi, casi así y de música de fondo. ¡Oh! de angelitos y no no yo no el actor eso. sí el actor hablando por ejemplo de pablo montero que justamente sí. fue lo que que fue por eso se te ocurrió oh el God. tema <risa> exactamente hoy antes que tenemos una invitada aquí muy especial para el rato Ay, y platicamos a lo que voy es que sí pablo montero fue quien dio eh, pues ahora sí que de qué hablar esta semana rafa y hablando del mundo del espectáculo te ha tocado en algún momento a ti en el ámbito deportivo que se te enoje alguna estrella del mundo del deporte y te quiera ¿Dar un fregazo? No, sí se enojan, pero no... Creo que son más agresivos... Los espectáculos, okay. o sea, los artistas las Son más agresivos Acá se molestan, se paran de la entrevista Y se van, okay. pero no te tiran el madrazo Fíjate que una vez, en una ocasión Casi me toca con Cristian Castro Porque en un zafarrancho, una aventadera, estábamos todos aventando Es que los... ustedes, los reporteros, también se pasan de la. Bueno, pero tú también, porque he sido testigo Cuando van por jugadores a, al, aeropuerto. al aeropuerto Y la otra vez los vi, que estaban aventándose todas Pero no es que la Terminamos peleándonos Entre la misma raza de nosotros, de que no, es que me no me Metiste el celular en mi toma, que no salió Y que tú me tumbaste el mic, y ustedes Van directo sobre el... Bueno, garista. esa ocasión, sin querer, le di un su pero mira, con la a mera Cristian. esquina, Cristian Castro. Y se molestó. Afortunadamente, el gallito feliz se molestó y dijo, hijos de su puta madre, ¿quién fue? Fui yo, porque en la ventombo se me fue <risa> Y te <sorriaste>. el... <risa> no, que, que me, me puede... dijiste sorrear. Y un compañero de Televisa no sé, me dijo, Televisa, Televisa. Ah, sí, se me aquí dijo, fue el de Televisa, fue de Televisa. Sí, se me empaletó, pero afortunadamente, Cristian en su molestia... No, a ver, nombre. Ya no está David Moreno ah pues claro, claro la gente lo conoce ah ya tiene mucho que ya salió de esto de los medios del espectáculo, pero la cosa bueno me empelató bueno al punto que vamos es que sí, como de repente no sabes cómo van a reaccionar los famosos y este fin de semana bueno esta semana quien dio de, de qué habla fue Pablo Montero porque llega una compañera eh, reportera es amiga tuya que, sí, es amiga, amiga sí, colega estaban muy ofendidos Italia es que sabes que todo el mundo es que estamos dentro del mundo del ser reportero Rafa te pones en sus eh, pues zapatos porque a todos nos puede tocar y en esta ocasión pues Pablo Montero le hicieron una pregunta que no le gustó. A lo mejor mucha gente no sabe el contexto. Ver, él, qué pregunta? Él ha tenido pues, una situación de problemas de adicciones, que lo dijo Juan Osorio en su momento, que le había quedado mal en las grabaciones de la serie de, de Vicente Fernández. ¿Y él por lo, lo mismo. ha reconocido? Él no lo ha reconocido. Nunca. No, eh, pues no, definitivamente es una persona, ¿sabes qué? De hecho él es mitómano. Él siempre te miente a pesar de que haya videos o tú traigas el ojo morado, él te va a decir que él no hizo las cosas. En esta ocasión definitivamente se topó con pared y me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque el video quedó grabado de la compañera de Ventaneando Italia Herrera que le hace la pregunta, oye, ¿es cierto que te vas a meter a una clínica de rehabilitación? Eso fue lo que hizo que Pablo explotara eh, minutos antes de su presentación en Saltillo, Coahuil. Donde, pues bueno, este se molesta y en el video como lo vimos, cuando la reportera se está saliendo del lugar, Pablo estaba pero, tadísimo, ¿sabes? Sí. Y va y se le, se le va encima y le jala al equipo de trabajo, le rompe su cable, le arranca el micrófono, lo avienta contra la pared del cual trena y también aparte le quita el celular y le, quebra, le quiebra lo que es pues los lentes, ¿no? Eh, de, de eso por esa pregunta que le hicieron. Y lo pagó, ¿no? En un principio, este pelado, la verdad es que se quiso hacer como que no, lo que me quieran hacer, yo lo voy a contrademandar, porque le di una primera entrevista a Imagen Televisión, donde se portaba, pues la verdad es que bastante nefasto, hay que decirlo, porque así es Pablo Montero, todos los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en algún momento, hemos tenido este tipo de situaciones, encuentros con él. ¿Y qué es lo que pasa? Se puso como que acá muy altanero. Y al otro día que Pati Chapoy le marca directamente desde Ventaneando, aquí dijo, es la Chapoy y con la Chapoy te alineas, alineas. o te alineas, ¿sabes? Y quedó pero, como un tremendo payaso, como un ridículo, porque tuvo que aceptar todo lo que había hecho. Pidió un perdón que creo que hasta este momento nadie le cree, a Italia Carolina Herrera, que es la, la reportera, y a final de cuentas, pues sí, le, tiró el, el, el, le salió el tiro por la culata, porque ese enojo le generó, que obviamente hubo una demanda en su contra, y las autoridades de Saltillo, eh, bueno, pues obviamente actuaron, y ahorita no se sabe el monto, pero eh, tendrá que pagar unas cantidades por agresión física, eh, también posiblemente por tratamiento psicológico, a la compañera que fue, pues eh, ahora sí que... Pues afectada en este, en este encuentro que tuvo con el cantante. Porque, eh, a, a dilo, veces, dilo, no, no, suéltalo. no, es que quisiera encontrar una explicación para poder justificar hasta cierto punto la actitud que toman ciertas personalidades o celebridades del medio, del deporte. Y no hay, o sea, no hay una justificación. Sí. Si no te gusta la pregunta, vete, retírate, no contestes, no te enganches. Entonces, es lo que pasó ahora en el viaje que ah, tuve a Los Ángeles. Justamente. Cuando termina el partido, un compañero, Omar Cerón, que le mandamos un, un saludo, que es fan muy fan tuyo, la verdad, Omar Cerón. Este, Saludos al buen Omar. Sí, eh... Y también, oh, oye, todo el mundo, oye, mándale saludos a Poncho, soy su fan. Como cuatro personas me han dicho. Okay. Melisa también le mandó un saludo, que dice, no, hombre, siempre le sigo todas sus historias. Le digo, todas, sí. Le digo, ay, me hago oh, que es lo más. Ya no se ven rayitas arriba, se ven puntitos, cabrón, ¿no? Por lo tanto, después eh. llega y le digo de algo y no sabe de lo que estoy hablando, porque no pues le gusta es que estar informado. Ya no son rayitas arriba para separar las historias, si no, son pues puntitos. Es que tienes la oportunidad de que te informes sin cobrarte y te pones pinches moños. Déjame, ¿sabes? le digo, ¿quién es el dueño de Instagram? De Instagram. Zuckerberg. Ah, ¿Sale? bueno, ¿Sale? le voy a decir que limite la cantidad de historias, güey, porque... Okay. Saturan. Este hombre se fue a Los Ángeles como tres días y subió una maldita historia, una historia. Eran vaya, tres. Vaya. Ah, vaya. Tres una por historias. día, el pobre. Y subió, oye, ¿cuál quiere que fue la primera historia de este ridículo patético que eso fue? No lo vuelvan a llevar a Los no, Ángeles. No, para... no, sus compañeros se fueron con ellos. Yo sigo a todos sus compañeros. Todos tenían 20 mil historias. Le digo a Rafa, a ver a qué hora subes tu primera historia, Ingrato. Porque, pues a ver a qué hora. Subió su primera historia y su primera historia fue de un refresco. Mi refresco Rafa. favorito en Los Ángeles. Lindo, no, no, bueno no. Si con tú, ganas de que me lo deportaron el si tú no comercializas fue... tus redes no es mi culpa a mí me buscó la refresquera, la refresquera? y me dijo te doy un 12 de, de estas de estas de estas bebidas <risa> su primera historia ¿Ya? en Los Ángeles una foto una coca que porque me gusta mucho la coca no era acá. coca no era coca bueno un refresco ¿verdad? estás como todo. una coca de manzana y una coca no no era coca bueno refresco quise decir era un refresco pero bueno y luego y luego no pues ya me, me decidiste que se me olvidó de que estaba... ah ya ya ya entonces eh, termina el partido y Omar Cerón le, le manda un saludo a, a Omar, ya había dicho eso, ¿verdad? Sí. Entonces Omar Cerón le pregunta a la, a la entrenadora de Tigres que por qué cambió de posición a la delantera de, del equipo de Tigres femenil la puso más atrás, bla, bla, bla. Y la, la pregunta le gustó a la entrenadora porque todas las preguntas eran, no, pero bien padre, perdieron, pero bien padre. Ay, no, pero lo importante es la experiencia a la que se lleva. Sí, güey, así. Sí. Y, y Omar le, le hace una pregunta futbolera, de táctica, y le gustó al entrenador hasta le dijo, eh, good question. Okay. Y ya, le entendí perfectamente. De tigres? Sí. ¿Y por qué en inglés? Porque es gringa. Es de, es, es, es, trabajó en Canadá, trabajó en Estados Unidos, y es de... ¿Y están no aquí de todavía aprendiendo no, español? Todavía, no, tiene apenas dos meses que Ok, llevo. muy bien. Espérate, va, va, va. Bueno, estoy preguntando para la gente que no sepa, ¿verdad? Sí, entonces le dijo, excellent question, your question is very good. <risa> Entonces, eso lo entendí a la perfección. Ya todo lo demás que le dijo, pues ya lo no entendí ni mouse, Muy güey, bien. Pero, y Entonces, se ¿sí? da cuenta que Omar, thank you, uh, why, why, why? Y ya se pusieron ahí a platicar. Y hasta el final dije, eh, Omar, ¿qué te dijo? Ya <risa> para saber más o menos. Quemándose el vato de este, <risa> que aquí en Ciber no tenemos no, gente preparada. Oye, Hombre, qué vergüenza. No, pero yo, yo, yo cuando iba a Los Ángeles iba sudando, güey. dije, puta, güey, ¿cómo lo va a hacer para pedir un taxi, un Uber para comprar de ¿Para comer, para todo eso? No, güey, iba. Sudando. Con todo me, lo que gane y el pelado no tienen para comprarse esos discos no, de Harmon Hall, que son como 100. Apps, ¿no? Descargué apps para, para decir, me das un refresco y una hamburguesa. Y yo, Oye, pero ¿cuál fue tu sorpresa? Me, y luego llego y luego yo, ahí estoy batallando, güey, ahí te va, güey. Llegamos a una tienda, una tiendita así de, de esas de la esquina. Entonces agarro mi, mi refresco que pu pu publicité. tema? Mountain Dew. Okay, entonces ya lo, lo, lo publicité y agarro una, unas unas papitas y unos, unos panecillos y fue a lo que le tomó sus primeras historias. entonces ya cuando voy a pagar y dice esto papitas what? no estaba sudando Dije, ¿cómo lo voy a, a decir? la que te atendía ¿no? le dio tanta pena sí, luego le dice son tantos dólares este vas a ocupar algo más estoy yo Puta, wey, estoy yo sufriendo, wey, sudando, wey. y resulta que hablaba español perfecto, pues sí, mejor ciudad, que yo. Ciudad wey. de Los Ángeles es como la segunda ciudad de México. De hecho, después me di cuenta que Los Ángeles es la segunda ciudad en el mundo con más hispanohablantes. Ok. Imagínate No, sí, digo, la verdad es que es un dato que todo el mundo conocemos Como que te faltaba conocer ese dato y por eso no, ibas pues todo me falta, me falta un poco de cultura, pues la, lo, lo reconozco Oye, bueno, qué? y entonces, ese punto que nos lleva Sí, no, de que nos, me salí completamente del tema Pero ¿a poco no te divertiste un ratito? <risa> entonces, pues mira, si está risa, risa pues aquí sí, atrás la, Entonces se cuenta que ya después de que se pone a responderle eh, ¿En eh, español? Moscato, la, la, la ah. entrenadora, a Omar Cerón en inglés y todo Y ya le preguntó, a Omar, ¿qué te dijo? No, que esto y que lo otro Ah, no, pues con más Entonces ya estábamos en el aeropuerto al día siguiente, ya para regresar acá a Monterrey, o sea, hace ayer, y estaba Stephanie Mayor, la jugadora de la cual se, se tocó el tema en esa pregunta. Okay. Y me hizo Omar, mira, ahí está, este ahí está Stephanie, vamos a preguntarle, pues para ahora tener la versión de ella, a ver si coincide con lo que dice la entrenadora. Y Omar, pues en vez de llegar y, ya ves que Omar, como es, así que llega directo sobre... Yeah. Pues de, a veces que, sí tiene que ser. Sí, en vez de que... No, pero no, no era en entrevista, Estoy. fue una plática así normal porque estaban los jugadores así en bolita. Y le dice Omar. ¿Dónde te sientes mejor? Jugando, así, ni, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ya. fíjate que. A la brava. Meterle contexto, ¿no? Okay. Simplemente. Y, y se saca de onda, voltea a Stephanie Mayor, así como que, ¿qué pedo? Eh? Y Stephanie Mayor eh, oh, eh, tiene su pareja, su esposa, okay. eh, juega también en Tigres. Okay. Eh, y entonces eh, la esposa le dice, no le contestes. Y ahí se me pareció medio mamucas, porque, a ver, espérame, ¿por qué no te está preguntando.? que o sea algo personal, claro, verdad, claro. o sea que ropa interior traes, o, o es o sea, sí si me explico como que no le contestes de hacerse la ofendida, simplemente dónde te gusta jugar, de delantera, de media de media punta interior, etcétera. Y no le conteste. Y se va así como que indignada. Y Stephanie Mayor... Ayer me lo contó más enojado. Stephanie Mayor... Claro, no, aquí no puedo enojarme tanto. Entonces, es... aparte ya pasaron horas. Sí, Stephanie Mayor se queda como que, ¿qué hago? ¿Le hago caso a, a mi esposa? ¿O le contesto a Omar? Y se quedó ahí. No, pues, es que yo juego más retrasada. Yo me... Ignoro y ignoró y siguió. No, pero es que esto, que el otro. Porque ya le preguntó a la coach. y ya. Entonces, yo escucho que le dice la esposa. Le dice, ¿quién es este? Y luego le dicen a Yeli Rangel, otra jugadora. Ah, es de prensa. Ah, pero no, no, y lo empiezan a gritarle a la coordinadora okay. de, de prensa y, y de las jugadoras, así de que ya, ábrale. Y total, este, cuatro minutos ya. No, okay, que llevas cuatro minutos y que no salió dicho nada. Hablando y no he dicho sí. nada. ¿No has dicho nada? <risa> <risa> bueno, y ya se enojaron y no le iban a contestar y se, y se, fue, y se iban a ir enojadas por una pregunta tan simple, de fin de cuentas, se dieron cuenta, pues, que no estaba Omar haciendo nada, ninguna pregunta indebida ni nada, y terminaron yéndose platicando así bien tranquilas a todo el, el, el andén hasta o sea, el punto es que termina. se te hizo mamona la jugadora. Sí, pero que después, después respondió y terminaron platicando con madre, güey. O sea, como el, el saber tener un manejo de prensa es parte de su trabajo. Sí, totalmente y es de acuerdo. También... No, en general, no, no, la gente que, general, que hace no hablo eso. De ella. Sí, sí, claro, quiero aclarar eso. O sea, es también la, los, tanto los Dejo. artistas como los deportistas. O los que son personas públicas que de repente no saben manejar a la prensa cuando. Justamente están en el ojo es de la fama, de por así decirlo, sí, totalmente Wey, de acuerdo. Guiñac, sigue en sus historias, es el mejor en su manejo de prensa. ¿Y cuando lo has visto que da entrevistas? Tres veces ha dado entrevista en, desde el 2015 a la fecha, tres veces. Y la gente y la prensa habla maravillas del francés. Porque tiene un buen manejo de prensa. El vato le sube agua al cerebro y sabe cómo darnos por nuestro lado, que tenerlos contentitos, ahí te va el dulcito. Así es este pedo, we. Si no sabes manejar la prensa, estás perdido. Sí, en cierta parte tienes razón y yo creo que todos lo vivimos bien, dices tú, en el ámbito deportivo. Quiero pensar que en el ámbito local también, porque tenemos compañeros que se dedican al ámbito local y de repente también le mientan la madre o echan pesas a la gente de prensa porque nunca te resuelve nada. Nosotros estamos igual de repente, nos topamos con personas que dicen, um, esta gente de prensa está, pero para al perro, porque no te... Ah, no, también, te... si a veces queda pena ajena las preguntas que hacen los compañeros también. No, sí, pero me refiero a que de repente no te soluciona la gente de prensa. También es ah, muy de, importante de que de repente... Exactamente. Sí, sí, sí, que de te, tienen servicios. que tener como que un buen manejo. Pero todos nos hemos topado ese tipo de cosas y lo queríamos platicar porque de repente siempre la raza ve como que la parte bonita, ¿no, Rafa? De todo esto, ya sea de las notas deportivas o del espectáculo, pero hay un detrás que de repente tenemos que aguantar. Y digo ya brevemente, Pablo Montero aquí le hizo lo mismo a Alberto Santos, que es un compañero de Multimedios. Hace ya un tiempo me tocó verlo, estábamos en una entrevista y de repente eh, imagínate, fueron como ocho años y él estamos preguntando de los pedos de adicciones que tiene Pablo Montero y también se súper enojó, dijo, se pueden salir todos y nos sacó, menos tú, dejó Alberto Santos en el camerino del Teatro de la Ciudad cerró la puerta y desde aquí se escuchaban los gritos del loco maniático del tipo y en esa ocasión, recuerdo que Alberto salió blanco, blanco, ya también medio morenito, salió blanco, blanco, el pelado. Oye, al otro día, esa nota también se fue a nivel nacional. Y Pablo Montero, mira, con los destos en la mano, lo negó el hijo de la chica. Con todo y el video. Con todo el video lo negó. Hay gente que está bastante lurias en este medio del espectáculo, medio deportivo, que está enfrente del micrófono, pero por eso no hay que dejarse. Y ahí siempre, mira, aunque les, no les guste, hay que hacer las preguntas incómodas, Rafa. Sobre todo los espectáculos son muy así. Pues es que los artistas se prestan más, ¿no? no. Digo, los de deportes también, porque ya, ya me he enterado acá de historia que tú me has dicho. No, güey. sí, también. Pero, por ejemplo, viene un, un artista a promocionar su disco o su obra de teatro y la primera pregunta es, ¿es cierto que ya cortaste con no sé quién y que te vieron en el no sé qué que enseñaste ahí el pague ¿Y ustedes por qué los, a los de deportes no les preguntan esas cosas? Oye, que te vienen con otra morra que nuestra esposa. Porque el público es diferente, güey, también. Pues. La neta, o sea, la gente quiere escuchar eh, eh, de, de fútbol de, y, y, ah, y por eso nos vamos por ese lado. A la gente que ve espectáculos, por ejemplo, me incluyo, yo prefiero saber más si Fulanito. Ninel Conde ya tiene OnlyFans y esas cosas. Ah, exacto, si Ninel se hizo otra operación o si ya cortó con este para andar con otro. Eh, que saber si, si sacó disco nuevo, no sé si tenga dos canciones. <risa> El único éxito que le conozco es la del Bombón Asesino. A ver cómo va. Soy bombón suculento Y ya bueno, Me sé más sabes. el pasito que ley. Ya me, que me quedó bastante claro que te sabes más que el pasito Yo pacito. prefiero saber si Araceli Arámbula Ya le recibió la pensión de los hijos pues, de Luis Miguel Dice que sí, aunque de repente que sí, dice que, que no si va a salir en la nueva madrastra bueno, y eso Oye, pues todo muy bien informado pues la es verdad, que ya... Un día puedo dejar mi espacio encargado <risa> O que, mira, sabe que es la nueva protagonista de la madrastra Y que sí, que Luis Miguel no le da su pensión Pues ya está a muy ver, bien. ahora quiero ver si yo puedo dejar el changarro también algún día ¿Cuándo juega Rayados? Hoy ¡Ah! ¿Me sorprendiste? ¿Contra quién? <risa> Ay, no ya es mucho, es mucho. Vámonos, ya, Mira, esa o sí es sí, ese sí, sí que nos cortamos. Ya, ya, ya, ya, Porque si no, nos va a dar el madrazo ya, también ya, como los famosos, ¿sí? Sí, ¿eh? ya sé. No tiene manejo de prensa. <risa> Vámonos. Buen fin de semana. Nos vemos <risa> la otra semana.